80 dólares, esa es la cifra más importante para hoy, corresponde al precio alcanzado por el barril de referencia Brent en las últimas horas, que recordemos, esa es la referencia que incorpora Colombia como base de sus cuentas y de sus presupuestos. Se trata del precio más alto logrado por este crudo en los últimos tres años. Y esa es una buena noticia porque Colombia, al ser un país productor y exportador de crudo, se beneficia con los precios elevados. Por eso hemos invitado a la doctora Alexandra Hernández, vicepresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, que agrupa las principales compañías petroleras que operan en nuestro país. Doctora Hernández, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenida. Buenas noches, Víctor. Un saludo para ti y para toda la audiencia conectada en este momento. Doctora Hernández, pues el mundo todavía no se recupera plenamente, la economía mundial eh, eh, de la pandemia. porque aún así el petróleo alcanza los 80 dólares, que es al mismo tiempo el precio más alto de los últimos tres años? Es decir, mucho antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas. La demanda internacional de petróleo se ha venido recuperando a la par con, la, con el crecimiento económico mundial, eh, no ha sucedido lo mismo con la producción de petróleo, que también venía rezagada eh, a raíz de la pandemia del COVID-19 registrada el año pasado, de manera tal que, eh, si bien es cierto, la demanda de petróleo está alcanzando niveles casi cercanos al volumen que consumía antes de la pandemia. La oferta no ha logrado recuperarse al mismo ritmo. La OPEP, los países de la OPEP todavía no logran ni siquiera las cuotas de producción inicialmente pactadas para este año, incremento en producción, el huracán AIDA, eh, sacó eh, de, de producción un volumen muy importante en Estados Unidos de la producción que se que se genera en el costa, en la costa del Golfo de México de manera tal que eh, no se prevé que esta se vaya a recuperar hasta antes de comienzos del próximo año, o sea en el año 2022. Entre estos efectos de, de rezago en la oferta que no logran alcanzar el crecimiento en la demanda, se ha generado un déficit alrededor de 2 millones de barriles diarios en el mercado internacional de petróleo y esa ha sido la principal causa por la cual los precios al día de hoy alcanzaron los 80 dólares por barril. ¿Ustedes eh, veían dentro de sus pronósticos, dentro de los cálculos de la ACP, que el petróleo este año eventualmente llegaría a los 80 dólares o también están sorprendidos con esta noticia? Todos estamos sorprendidos realmente porque nosotros no prevíamos eh, unos precios por encima de 70 dólares en su mejor eh, eh, momento, o en su mejor pronóstico. Todos estábamos preparados para niveles alrededor de entre 60 y 65 dólares. Eh, ¿Solo está subiendo el petróleo o también están subiendo los, los valores, los precios de, de, de otros commodities energéticos? En este momento no tengo mapeado cómo están... Eh, Qué está pasando con los otros, con los otros commodities, entiendo que, que el oro estaba teniendo también un muy buen eh, momento, pero no tengo mayor información de qué está pasando con los otros commodities. Esto es un tema pasando? muy puntual. Entiendo, ¿qué está pasando entonces con las empresas? Y se lo pregunto a nivel mundial, de pronto falta inversión, están dejando de explorar, están dejando de invertir en, en, en, en producción, ¿por qué se les ha dificultado eh, aumentar la oferta en línea con ese crecimiento que nos explica usted que ha tenido la demanda? Pues básicamente venía un rezago en, en la producción cuando cayeron los precios el año pasado de esa manera tan eh, importante, pues casi a la tercera parte de lo que se venía registrando. Eh, hubo mucho proyecto de exploración y producción que se retrasó, que tuvo que suspenderse temporalmente y la reactivación no sucede al mismo ritmo que, que ha venido creciendo la demanda. Entonces sí ha habido una demora, en, en, el, en el inicio y en entrada de los proyectos y también pues producto de esa menor inversión que se tuvo esos recortes en inversiones que se tuvieron que eh, presentar el año pasado ante la caída en los precios tan grande que se dio. Eh, eh, llegamos a los 80 dólares y parece suficiente, ¿no? Inesperado, nos toma por sorpresa o a ustedes de, eh, desde el sector nos toma por sorpresa este, este valor, pero he visto a entidades del sector financiero a nivel mundial muy prestigiosas, inclusive diciendo que el petróleo no va a parar acá, que lo ven en 90, inclusive en 100 dólares. ¿Es eso posible? ¿El problema en la producción es tan grande como para que el petróleo siga repuntando y llegue a los 100 dólares? Pues hay diferentes, hemos, hemos estado revisando diferentes analistas, no hay una, un consenso internacional. Eh, los analistas más prestigiosos con relación a que así si realmente va a ser sostenible por largo tiempo esta, estos niveles de 80 dólares o más de hecho por ejemplo la Agencia Internacional de Energía y otros prestigiosos analistas hablan que realmente eh, tarde o temprano la producción internacional pues va a, a repuntar eh, y va pues a, a otra vez a alcanzar los niveles prepandemia para atender ese déficit puntual que se está registrando en este momento, de manera tal que varios analistas lo ven más a final de año hacia unos 70 dólares que hacia los 80 o 90, como algunos analistas que tú mencionas, Víctor. Entonces, en general, en términos generales, pues no hay un consenso alrededor del tema y pues nosotros, y las, desde el punto de vista de las compañías, pues siempre recomendamos ahí mantener cautela Alegrarnos por la buena noticia no solo para las empresas sino para el país por la importancia que tiene el, el, el petróleo para la economía colombiana sino de todas maneras pues mantener la cautela frente, frente al tema porque pues, los precios al final son altamente volátiles. No, pues es que el año pasado venimos de 20 dólares, ¿no? Aquí hablamos con usted en este momento, cualquier cosa puede suceder de un momento a otro. Pero, doctor Hernández, hoy me puse a hacer una cuenta ahí sencilla, esos cálculos de servilleta, porque me di cuenta que pues, el dólar también está caro y eso no se ve eh, generalmente, que tanto el petróleo como el dólar estén caro, estén caros ambos activos. Y me da más o menos una conversión de barril de petróleo en pesos colombianos eh, superior a los 300 mil pesos. Eh, yo no sé si ustedes sigan ese indicador del barril de petróleo en pesos colombianos, si se había visto en alguna vez eh, y si no pues de todas formas es, es un buen precio no del petróleo y del dólar qué impacto podría tener esto sobre los ingresos sobre la economía colombiana sobre las regalías es un impacto importantísimo porque cada barril Perdón, cada dólar que suba el precio Brent Internacional le genera a la economía colombiana ingresos adicionales entre 350 mil a 400 mil millones de pesos por cada dólar en ingresos por impuestos y regalías para el gobierno nacional y para las regiones. Y eso pues es un monto muy importante para que se pueda el país y el gobierno seguir invirtiendo en la reactivación económica y en el desarrollo social de, de Colombia. Ah, Esa cifra es muy interesante, por cada dólar me imagino que suba en promedio en el año no no es no no es con base en lo que ocurrió hoy, porque es que el presupuesto de la nación está calculado eh, o bueno, el marco fiscal de, y, y los presupuestos de muchos indicadores variables del gobierno nacional, muchas estimaciones están calculadas con barril de petróleo a 63 dólares si el promedio se mantiene en 70, 71 dólares es decir, que los ingresos fiscales adicionales que se aparecen por ese repunte, podrían ser superiores a los 3 billones de pesos haciendo así rápidamente otro cálculo de servilleta? Más o menos. Eh, a nivel de precios estaríamos hablando que si se mantienen, como tú dices, alrededor de 70 dólares, como dice la Agencia Nacional, Internacional de Energía, para finales de este año, eh, estaríamos hablando que en promedio entre enero y diciembre del 2021 tendríamos un precio Brent alrededor de los 67, 68 dólares por barril, es decir, unos 5 dólares más de lo inicialmente presupuestado en, en, el, en las en las cuentas del gobierno nacional. Ahora eso es una muy buena noticia la mala o la parte digamos eh, eh, eh, digamos negativa del, del tema es que recordemos que la producción de petróleo a mitad de año cayó en cerca de 50 mil barriles resultado de los bloqueos eh, eh, del paro nacional que se que se que se evidenció en el entre mayo y junio eh, y algunos temas operacionales en los campos de manera tal que esos 50 mil barriles pues eh, eh, cambiaron un poco la, la tendencia que veníamos de crecimiento en la producción que se venía registrando este an, en, en este año. Ahora, eh, poco a poco, en los últimos meses, en los últimos dos meses se ha venido recuperando gradualmente la producción. Ya estamos en niveles muy cercanos a los, a los niveles de producción. Que, que veníamos registrando a comienzos de este año, de manera tal que gracias a esos incrementos en, en producción ya es que se han dado en estos últimos eh, dos meses eh, y a estos mejores precios, pues podríamos tener al final de año un balance positivo. Eh, no tan bueno como, como estos 3 billones si hubiéramos logrado mantener esa senda de producción que teníamos de incremento para cerrar en los 760 mil, eh, pero pues sí tendríamos un balance positivo entre medio billón y un billón de pesos a la, adicionales que estaríamos estimando en las cuentas del gobierno. De todas maneras pues el, el país tiene que seguir trabajando y todos como industria y gobierno y todos tenemos que seguir apuntando a, a, re, a seguir recuperando la producción de petróleo para que además de lograr las, las metas trazadas, de lograr unos niveles de producción en los 760 mil, 780 mil barriles día para finales de año, pues podamos capitalizar y recoger y beneficiarnos aún más de esos altos precios del petróleo que estamos observando en este momento. Doctora Hernández, una última pregunta, porque estas dos mismas variables por las que hoy estamos celebrando y estamos un poco de fiesta, que son el dólar caro y el petróleo caro, que se traduce esto en mayores ingresos para la nación, son esas dos mismas variables muy importantes a la hora de calcular los precios de los combustibles, la gasolina con la que tanqueamos el carro, la motocicleta aquí en el, en el país. ¿Es posible que veamos incrementos o que es Jerezca, digamos, presione de algún modo a, a los precios de los combustibles, diésel y gasolina en nuestro país? Seguramente sí, seguramente sí, eh, porque son dos variables, como tú bien dices, muy importantes también para el precio de la gasolina eh, y del diésel. Eh, ahora, al final... Eh, los otros componentes eh, que son los impuestos que también pesan muy, un, un rubro muy importante en el precio de la gasolina y eh, lo que al final el gobierno decida eh, manejar en la fórmula que aplica de mitigación eh, del alza en los, en los precios de los combustibles, eso tiene una fórmula de, de, de el, fondo, el famoso fondo de estabilización de precios de los combustibles, eso responde a una fórmula que está predeterminada por el gobierno, pero tiene algunos elementos también discrecionales del gobierno nacional que le permiten al final tomar la decisión de qué tanto eh, eh, al final eh, absorbe el precio de la gasolina en, en, a, a los consumidores eh, de ese incremento en los precios internacionales del petróleo y los incrementos en el dólar. Entonces, pues si bien es cierto, en resumen, puede haber sin duda alguna un, una presión al alza para el precio de la gasolina, estos dos factores que mencionas, precio, del petróleo y eh, eh, dólar, eh, sin duda alguna al final pues eh, va a ser también resultado de lo que decida el gobierno en su política económica y de manejo del fondo de estabilización de los precios de combustibles, cuánto va a transferirle al consumidor esos incrementos en, estos, en estas dos variables mundiales. Pues doctora Hernández, muchas gracias por contarnos este panorama, por eh, ayudarnos a entender qué implica para Colombia que el petróleo llegue a los 80 dólares por barril, esperamos que esto también se traduzca en inversiones del sector, en mayor exploración, eh, muchas gracias por esto minutos para Signo Pesos y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Hablando entonces de la cifra económica del día.